parte desmoldante yo utilizo este que es en aerosol o puedes utilizar simplemente uh, mantequilla y untarla en tu molde y colocar un poco de harina, esparcirla por todo el molde y ya con eso también te funciona bastante bien, yo utilizo este pero pues ya tú a tu gusto también puedes hacerlo, así que comenzamos con la magia voy a poner a precalentar mi horno durante 20 minutos creo que, que tardo más o menos en preparar la mezcla para um, este, precalentar el horno y pues así mi pan tengo una cocción pareja. Lo voy a poner a 400 grados Fahrenheit, que vienen siendo como unos 200 grados Celsius más o menos creo. Y después cuando ya eh, ponga mi pan en el horno, voy a bajarlo a 350 grados Fahrenheit, que es 180 grados Celsius Así que para que no se les vaya a olvidar bajar la temperatura porque después en vez de pastel hacemos carbón. <risa> así que voy a comenzar con la preparación. Y lo primero que voy a hacer es cernir lo que es mi harina y mi royal ya están aquí juntos. Así que voy a cernirlos. Cernirlos es colarlos pasarlos por un. Si tú no tienes un servidor puedes usar una coladera normal de estas. De las que usamos para la cocina, pero sí te recomiendo que sea que tengan los hoyitos bien, bien delgaditos para que pues te quede bien, bien finita tu harina. Así que voy a a hacer bien el polvo. Aquí ya puse el royal. Lo que hago es tratar de integrarlo en toda la harina. Para que quede bien. chicas ya tenemos aquí nuestros polvos hernidos, que es la harina y el royal o el polvo de hornear. Ok, pues para comenzar voy a cremar la mantequilla que ya tenía unos 10 minutos que la había sacado afuera, pues a temperatura ambiente tiene que estar, que es muy fría y muy aguada, muy durita ni tampoco muy deshecha. a cremarla bien ya cuando está así vean bien integrado chicas voy a ir incorporando con la batidora encendida a nivel bajo voy a ir incorporando el azúcar en forma de lluvia cuando la mantequilla y el azúcar vean ya está bien integrada voy a agregar los huevos uno por uno con los demás cuerpos, cuando ya está todo integrado voy a poner mi ralladura de naranja, voy a, voy a empezar a agregar la harina poco a poco igual que el jugo de naranja, Y Integran la parte de abajo también con la y ahora voy a colocar aquí esta de el desmoldante todo todo alrededor trato de asegurarme que todo lo que es la parte que se desmolda todo lo que es esta orillita quede es bien bien llena de desmoldante porque no luego se pega el pan y me el trabajo desmoldado y ahora voy a colocar un poco de papel antiadherente esto ayuda a que si tu pan sube demasiado no se tire. alrededor y finalizo una parte de en medio y pues de solo damos golpecitos para Se incorporen bien este ya es nuestro pastel ya solo esperamos una hora y eh, quedará listo para enfriar y decorar espero que les haya gustado la receta nos vemos al próximo videito bye bendiciones hasta la próxima あ!